Y bueno mi gente, ya llegamos después de unas horas de travesía por eh, trochas colombianas del departamento de Nariño. Estamos llegando al resguardo indígena de Aponte, el Cabildo Aponte, son indígenas Inca. Eh, vamos a ver cómo se vive en esta región, vamos a ver cómo en su café. Mejores cafés de Nariño, continúen con nosotros. Buenos días, como amaneció? So, well, my friends, after a couple of hours traveling through treacherous roads, we're going to make it to Cabildo de Aponte. This is an indigenous uh, reserve. Uh, it's a special place, not too many people get to come here. Uh, so, it's going to be great to be able to see how they roast their coffees. And I'm happy that I was invited and had the opportunity to be able to share this experience. Se ha quitado, pues, ¿Y vos sos de aquí? Sí, sí, sí. sí ¿Nativa de acá? De acá ah, de del pueblo. Ahí. Ok. Y bueno, ¿y ¿eres madre comunitaria también? No. Eh, lo que pasa es que trabajo con el cabildo menor de economía y el cabildo menor de economía no solamente trabaja con el tema del café sino eh, tiene un contrato de aporte con el ICBF en donde se atiende a 110 niños en hogares comunitarios y tradicionales y en hogares FAMI se atiende como a 78 niños, entonces debemos entregar informes, eh, entregarle los mercados y pues de todo un poco. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, ¿y este Cabildo de Aponte son qué etnia? Inga. inga. El pueblo es de la comunidad Inga, los Ingas es... Entonces, este es, Inga son las mismas familias en todo el territorio. Sí. sí, sí, sí. Ok. un día en la vida de una líder comunitaria <risa> y lleva muchos años trabajando en eso? No, llevo eh, dos años, pues eh, al principio trabajé hace dos años, trabajé con, el, con la Corporación Cabildo Mayor como secretario, eh, que en autoridades del de pueblo y hacemos parte de la Corporación Cabildo que son las autoridades de, del resguardo. Uh -huh. y luego, eh, inicio un trabajo con Cabildo Menor de Economía como parte del equipo de trabajo en el tema pues, de comercialización de café eh, de ejecución de los programas de bienestar familiar ¿y el café cuánto tiempo lleva esa, esa el, el centro de café donde están haciendo acopio y, ¿Es? y tostión y demás? está como a partir del 2003 más o menos okay. fue por un, también un de, de los indígenas de erradicar todos los cultivos físicos y sustituirlos por el tema de por el café, pues que en este momento es como forma parte de, de es la base de la economía del pueblo, es como el, el cultivo más, más representativo bueno. y desde ahí pues se adquirió alguna maquinaria que está también ahí, que fue y luego poco a poco se va adquiriendo pues, la, to la tostadora, todo lo que se tiene el tema de laboratorio. Creo pues se han tenido inconvenientes por la falta de capacitación para personal de, de aquí, pues del pueblo. Y que se pueda pues hacer uso de esas herramientas. que tenemos todo para, pero no se ha hecho un buen uso de las herramientas. Perfecto. Bueno, pero ya es un inicio. Sí. ¿y, y ya se ha erradicado la coca, que es importante también. Eh, amapola. Acá amapola, era, era amapola. Uf. Sí, el clima de acá era para... Se producía mucha amapola. Todas las montañas, todo lo que se ve acá era lleno de amapola. Wow. No. Y entonces, a partir del 2003, esa eh, iniciativa de un programa, un proyecto, que se llama Guasicamas, que en lengua a propios cuidadores del territorio se hizo... Eh, la, la erradicación manual de todos los cultivos para cambiarlos por cultivos, pues para la vida, como se dice. Y la gente accedió, sí. estuvo de acuerdo, ya no quería más eh, amapola. No. Pues por todo el tema de desintegración familiar, todo el conflicto armado, todo lo que trajo, todas las consecuencias que trajo, eh, todo el tema de, de cultivos ilícitos, para la indiscriminado de bosques. Entonces. Eh, se sabía pues todo el daño que se le estaba haciendo a la tierra y todo lo que estábamos causando y todo lo que vendría pues en el futuro para nosotros y seguíamos así entonces fue iniciativa de la, de la misma comunidad eh, cambiar esos cultivos que, que como se decía en ese, en ese entonces eran cultivos que, que no traían beneficios sino que hacían mucho daño no solo al pueblo sino pues a, al mundo entonces se, se hace todo el tema de sustitución por frutales, café eh, y, y se empieza a trabajar con cultivos pues, para la vida, para, para fortalecer el tema de las economías propias, fortalecer el tema de, de las chagras, comunidades tradicionales, eh, que, pues, que son cultivos de coged, que, que pueden encontrar todo. Entonces se empezó a fortalecerse todo ese tema y, y pues en este momento todo el territorio está libre de cultivos ilícitos. ¡Qué bueno! Tenemos eh, más de 20 mil hectáreas libres de cultivos ilícitos. ¡Qué bueno! Por falta pues, de, de, de organización, se, se tuvieron muchas dificultades. Eh, el, o sea, nuestro café se vendía afuera como un café especial. Como café, y, y se tomaba el nombre de una comunidad eh, se tomaba todo el tema cultural para beneficiarse pues toda esa cadena de intermediarios que había, pero jamás llegaba al papecultor, o sea, nunca llegaba un precio justo que de verdad dignifique esa labor agropecuaria, que es una labor que es, eh, grandísima que hacen ellos y que es donde genera pues no solamente les genera ingresos a ellos como familia sino que genera empleo a mucha gente, en recolección, en, todo el en cosecha es donde más se mueve la economía y, y cuando iniciaron comprando cooperativas federación o sea aquí se pagaba el café muy a, a un bajo precio entonces nosotros dijimos no o sea es, es tanto el trabajo que ellos hacen y si uno de los objetivos de, de la organización es fortalecer el tema de la economía y dignificar a través de la comercialización de los productos que sacamos de acá, eh, la labor agropecuaria que hacen nuestros indígenas, campesinos, porque pues aquí en Aponte eh, hay comunidad indígena y hay comunidad campesina. Igual todos necesitamos, no por ser indígenas, eh, los indígenas cuidamos más la tierra, el campesino no, no, no tiene eh, ese sentido de pertenencia. Entonces, pero también hay que incluirlos. No podemos dejar, eh, porque ellos también cultivan la tierra, también de eso viven, entonces eh, tenemos eh, que, que estar unidos para sacar adelante lo que necesitamos. Entonces, este año pues conocimos a, conocí a Freddy también, conocí a Pipe, eh, que hacían el cambio pues, en todo el tema de comercialización a Juan Carlos, personas transparentes y, y, y que de verdad querían hacer parte de ese fortalecimiento pues, de, de, de la economía del pueblo y aportar en, desde, desde los conocimientos que ellos tienen. Entonces iniciamos pues, eh, buscando personas que de verdad paguen un precio justo por nuestro producto y, y encontramos pues, en ellos, eh, ahorita eh, los caficultores eh, han vendido eh, su café a un precio justo, se están educando en, tener, en, en entregar unos cafés de calidad gracias pues a todo el trabajo que, que se ha hecho y, y se han sacado unos buenos cafés. No solamente, nosotros decimos no, que, que no es un café no solamente por todas las características que, que excelente, o sea, no es un café de calidad por todas las características que tenga, sino porque a través de ese producto nosotros estamos a conocer un poquito de nuestra cultura. Perfecto. Y sí, si, y si, pues de, en los pueblos se habla como bueno, de… Buenas tardes. Buenas tardes, tardes señor. En el tema de, de pervivir en el tiempo y en el espacio como pueblos milenarios, como pueblos con un legado cultural ancestral, entonces eh, se, debe, se debe iniciar desde, se debe haber iniciativa propia, no necesariamente se tiene que estar arriba, ser un, un líder reconocido, sino que todos podemos aportar Correcto. en ese cambio. Entonces, este año pues se ha trabajado muy bien, Fue, se hizo el cambio en todo el tema de comercialización, eh, los capicultores pues han, eh, han estado un Satisfechos con, con el trabajo que se ha hecho. Qué bueno. Y, y esperar, pues, eh, eh, conseguir personas interesadas pues, en, o comercializadores interesados en nuestro producto y que no solamente lo vendan para obtener recursos, no vendan un producto, sino que, que son, son productos con un origen, son productos con una cultura. Entonces, que, que a través de, de todo esto. Eh, no vendan, sino que compartan todo lo que hay en Colombia, o sea, toda la riqueza cultural que tenemos. Qué guay. Kelly Martínez. Kelly Martínez? Martínez, ¿y en tu lengua cómo sí. saludarías? Eh, buenos días, Pacaripuang. Ok. Pacaripuangui. Mm, buenos días a todos de Pacaripuang y okay. Vamos a visitar a, a uno de los artesanos. Perfecto, gracias. Porque no solamente en el tema de comercialización, no solamente trabajamos en el tema de comercialización de café, sino que las mujeres y, y hombres también tejen a través pues, de, de todo el tema de simbología y, y el tema cultural tejen mochilas, manillas. Entonces eso hace parte también de nuestro... Qué bonito, buenas tardes. Buenas tardes. Listo Esto bueno, va con... Cristóbal Córdoba, ¿lleva muchos años haciendo estos trabajos? Mm, ya llevo como ocho años. Ah, qué, qué bueno. Sí, qué sí. bueno. ¿Y ese tiene algún significado en particular, ese collar? Ah, claro. Esto es el significado del sol, ¿no? O sea, que el diseño es del sol, que es la claridad y la... Usted que sabe más. <risa> qué bonito. Qué verdad es que toda simbología inga tiene como figura sí. principal el rombo. Y el rombo hace eh, lo que simboliza es el vientre de la mujer, donde se inicia la vida. Uh -huh. Y el sol pues es la fuerza, la fuerza de... de... Y aquí pues tiene... Mm, ese es como el, el, el solinga, okay. porque encuentra sol de los pasos, ese es nuestro sol, el solinga. Y hace parte pues es el inicio de la vida. El rombo siempre va a eh, significar el inicio de la vida. Qué es bueno. el vientre de la mujer. Qué guay. Bueno. ¿Cuántos alumnos más o menos vienen acá? Cuatro. 50. Ok. Sí. es la institución educativa? La mayoría de estudiantes son de la comunidad indígena. Hay una eh, Pues también todas las instituciones, o las organizaciones que se han formado en el tema de educación, salud, economía, eh, siempre trabajamos con el, pues, en pro del fortalecimiento de la identidad cultural. Y desde acá pues, eh, se, ha, se ha venido trabajando el fortalecimiento de la lengua propia, vestido propio, el tema de las chagras. Están en la semana de la salud. Están celebrando la semana de la salud con la IPS que también es IPS indígena. Ok. Un, un saludo al que vea este video, que diga bienvenido a conocernos o. la calle? con una calle ¿Sí Gracias. Sí. Hace un año Pues iniciaron solo unas grietas No se pensaba pues que Más de, si más de un año eh, Que iba a pasar todo esto Y Para En el tema occidental es un movimiento En masa retrogresivo rotacional Eso Es lo que nos han dicho Para los mayores y En las tomas pues, de, de remedio En las mingas de pensamiento Esto es Como como un llamado de la madre tierra a decirnos qué le hicimos en el pasado, cuánto daño le hicimos y entonces se está revelando se está diciendo eh, porque, porque de pronto, bueno el tema de cultivos ilícitos pasó eh, hay muchas cosas que han pasado que hemos mejorado, pero hay que seguir mejorando Eso. Y, y entonces aquí hablamos de unos principios del mana Manasisai, Manayuyai, Manakiyai y Ayikai Que es no robar, no ser perezoso, eh, no mentir y ser digno Pero muchas veces no cumplimos con esos principios Entonces no solamente... Y ahí no le estamos haciendo solamente daño a la tierra sino a nuestros hermanos Y, y como ella es nuestra madre, nos está haciendo un llamado a cambiar, a reflexionar y a vivir, a vivir en armonía. Si hablamos de vivir en armonía con la Madre Tierra, con nuestros hermanos, ¿qué estamos haciendo? o que hicimos en, en, un, en el pasado, entonces eso es lo que, lo que se ha hablado con los mayores y lo que nos dicen, ¿por qué está pasando todo? Hay más de 400 familias damnificadas y esta es pues toda la, la parte de los albergues que se han construido para esas familias. Eh, perdieron todo, perdieron sus casas. No, no, lo perdieron todo. No han perdido aún sus vidas, gracias a Dios. Pero sí perdieron estos cosas materiales. Y, y, pues, en este momento eh, se ha estado trabajando junto con autoridades para, para ayudarles en todo. Qué bueno. There has been a big problem in the town. Uh, there has been a lot of landslides. So half of the town has fallen down the steep hills. So they're restructuring the town, building it in a different area, uh, making it completely new. They're using adobe. They're trying to use alternative uh, construction items that will enable them to have something more sturdy, stronger for them to live. So continue with us. La mitad del pueblo hubo derrumbes, en esta parte en la montaña se comenzó a ver mucho deslizamiento eh, por la parte de la entrada principal del pueblo, del Cabildo, y se han ido cayendo las casas por los barrancos, entonces tocó comenzar a trasladar el pueblo hacia esta zona, ¿sí? eh, buscando tierras más eh, sólidas donde poder construir, se están usando madera, se está usando adobe para poder hacer sus viviendas. Que están aprendiendo, están aprendiendo mucho y usted es la profesora. Ay, madre qué comunitaria. madre comunitaria, qué bonito. ¿Y cómo se llama este este colegio? Niños de mañana. Niños de mañana, qué bonito. Hola. Hola. Qué lindo. Hola, qué bonito, pues, buenos días. Buenos días, buenos días. O sea, es que muchas veces las personas piensan que es recibir una remuneración económica por, por lo que hacen, eso, eso los, los... deben, O sea, hacen las cosas solamente por la plata. Entonces acá no, acá nos han enseñado a que sí, hay algo que se necesita, dinero se necesita, pero no es lo esencial y, y el trabajo que hacemos mujeres, hombres, eh, en el tema de las organizaciones es un trabajo comunitario que que se hace de corazón y que ayuda en el fortalecimiento pues, de, de toda la identidad cultural. Y si hablamos de pervivencia como pueblo, somos nosotros los encargados de aportar para que nosotros como pueblo pervivamos en el tiempo y en el espacio. Y, y todo pues, hay mujeres en el menor de mujer y género, de economía, de salud. Eh, habemos mujeres jóvenes eh, y adultos trabajando eh, en propuesta de ese fortalecimiento y, y la, la, lo que nosotros obtenemos o, o no el pago sino el reconocimiento es todo lo que se aprende y todo lo que se puede dar a las personas y el agradecer, la gratitud de ellos, de, de cada uno de ellos cuando uno puede ayudar. Es difícil eh, porque hay mucho que hacer, hay muchas, muchas cosas y deberíamos estar todos comprometidos, todos tener el sentido de pertenencia eh, para poder sacar adelante estos procesos. Porque, mm, bueno, empezamos pocos, ahora hay más personas trabajando, pero necesitamos más, necesitamos que, eh, que todo pues... Eh, cambien ¿no? o generan un cambio entre todos. Sí.